Muy buenos días, un saludo, siempre agradecido por este tu espacio para poder hablar un poco de todos los problemas y soluciones que se vienen dando en esto que nosotros hemos planteado de que el coronavirus ha puesto de rodillas las economías más poderosos, poderosas y los sistemas de salud que se suponía que podían solucionar todo el problema de sus beneficiarios. Es un tema bastante complicado a nivel mundial y lógicamente no somos una isla también que están buscando soluciones a nivel nacional, departamental y también provincial. Licenciado, ¿cuál es el impacto, si se puede medir ahorita, el impacto del COVID-19 en la economía boliviana? Y le hago esta pregunta... Recordando todas las entrevistas que hemos hecho antes de que usted sea ministro, hablando de la economía boliviana, veníamos ya con problemas de desaceleración en la economía desde 2015, como nos lo ha recordado Fernando Hurtado, el presidente de Caínco, hace una semana, y entramos este 2020 eh, con problemas que ya se anticipaban sin saber que íbamos a tener la epidemia del coronavirus, licenciado. Bueno, eh, en un principio, si usted se acuerda, Maggie, eh, la presidenta Yanine Áñez instruyó de que sin tener el tema de dengue, sin tener el tema del coronavirus, se trabaje para consolidar y asignar un 10% del presupuesto general de la nación para el tema de salud. Se hizo ese trabajo, se fue acomodando el universidades, gobernaciones, el propio Tesoro General del Estado y también el Fondo Indígena. Entonces, vamos a tener una bajada de ingresos, lo cual implica eh, una reformulación del presupuesto, una priorización de los proyectos de mayor impacto y postergación de otros proyectos en los distintos niveles del Estado. La primera prioridad en este momento es que no falten los recursos para la salud, eso sí, estamos asegurando todos los recursos, están habilitando hospitales, estamos, por ejemplo, pagando todo lo que son las deudas que había con el hospital de Montero, con lo cual habilitaríamos aproximadamente 200 camas directamente y el hospital comenzaría a funcionar. Esperemos que en esta semana se le va dando solución y así vamos equipando también los distintos hospitales. Ahora se han distribuido laboratorios, porque una de las soluciones que se tiene son los test que se tienen que tener para identificar y eh, diagnosticar el tema del coronavirus. Por lo tanto, en la economía sí nos va a afectar de aquí aproximadamente, ya estamos con precios bajos durante unos 20, 25 días, seguramente en dos meses vamos a tener una bajada de ingresos lo cual también nos va a afectar el funcionamiento y seguramente el gasto público. Por el momento lo que hemos hecho es, de toda la corrupción que tenía el mar en las sesiones pasadas, por ejemplo, no nos explicamos por qué hay tanta compra de combustible. En cuatro meses hemos ahorrado 300 millones de dólares, aproximadamente 2.100 millones de bolivianos, que hemos disminuido en lo que es... La compra de combustibles el yacimiento ha hecho un buen trabajo y ese dinero se va redireccionado a todo lo que es el pago de los bonos actualmente. Y posteriormente vamos a tener que trabajar, porque se están creando distintos fondos a nivel internacional, en organismos internacionales, en Europa, para Primero, luchar contra el coronavirus hasta que tengamos la solución vía una un descubrimiento de lo que tiene que ser la, la vacuna. Hay más de 40 laboratorios trabajando. Entonces, eso en el tema de hidrocarburos. En el tema de minería, Magui, los precios también se han caído, eh, del tanto del estaño, antimonio, zinc de los principales minerales. Entonces, justamente por esta paralización de la cadena productiva mundial, y lógicamente está afectando el precio de las materias primas. Entonces, minerales, que son los, eran los principales rubros de exportación, lógicamente se han venido para abajo y estamos viendo de qué manera solucionamos este tema principalmente de equilibrar el presupuesto. La primera instrucción que ha dado la Presidenta con este 10% para salud se lo está cumpliendo y se están consiguiendo también algunos créditos del exterior, organismos internacionales para destinarlo a todo lo que es adquisiciones y equipamientos de hospitales y que ningún boliviano le falte, por ejemplo, una atención directamente. Dios quiera que no se nos dispare el tema de los de, de los de los confirmados de coronavirus, porque eso en este momento es la preocupación principal, cómo se evita el tema de contagios y sobre todo que se tenga la atención. Una buena noticia es que de acuerdo a los datos internacionales, los que mejores medidas han tomado para a nivel internacional para el control de sacar las personas de la calle, no dejar circular y que la cuarentena se cumpla, son Italia y España en este momento por la gravedad, porque han habido muchísimos muertos, se disparó sobre todo en Italia y en España también, sobre todo las personas de eh, los adultos mayores. Y en Latinoamérica, eh, Bolivia tiene un 94%, ...de reducción de circulación, solo circula un 6% aproximadamente de acuerdo a los datos internacionales que nos pasaron... ...por lo tanto la cuarentena y la emergencia eh, sanitaria determinada por la presidenta Yanine Áñez... ...y el gobierno nacional está dando resultados pero también es gracias al pueblo boliviano... ...y al sacrificio del pueblo boliviano y lo que se está buscando en este momento son todas estas políticas económicas para ir de una u otra manera apoyando ese sacrificio y que las familias no tengan que pagar directamente el, todo el, el peso de la, de la pandemia. Y estamos estableciendo todas estas políticas, tratando de llegar y hemos conseguido que con los beneficios que hemos incorporado en estas cuatro o seis medidas de economía de apoyar la economía, estaríamos llegando a 10 millones de personas. Licenciado José Luis Parada, estoy conversando con el ministro de Economía, nosotros aquí desde Estudios de Marítima 100.9 con Maya Talavera, Periodismo sin Photoshop, el ministro José Luis Parada en La Paz, en la sede de gobierno. Eh, una de las medidas exitosas tomadas por países como Corea del Sur, eh, creo que también Alemania, ha sido la aplicación de los test, de las pruebas, eh, antes de que eh, las personas presenten síntomas, o sea, para ir identific identificando eh, de manera eh, temprana los posibles casos de contagio. Sé que las pruebas son costosas, eh, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de Bolivia de eh, recurrir a una eh, este, medida como esta estoy pensando en la plata no sé cuánto significará en plata eso se ha planteado en el gobierno, ministro o no hay una posibilidad de, eh, de aprobar una, una medida como esta una solución como esta eh, se están tomando todo, todas las medidas por ejemplo, en el tema de salud Primero, asegurar todos los recursos porque hay hay en este momento una estrategia de, que se ha presentado, una estrategia de, de lucha contra el coronavirus. Por lo tanto, hay distintas etapas y sobre todo distintas actividades dentro de toda esta, esta estrategia. Primero es el fortalecimiento de los hospitales para que se tenga atención en caso de que tengamos el tema del coronavirus está trabajando también en el tema de aislamiento de aquellos que tienen algunos síntomas tratando de llevarlos, por ejemplo, que se tengan hospitales o también el tema de lugares específicos para recepcionar este tipo de eh, contagiados que puedan ser hasta verificarse el tema del confirmado, que es como se establece ya una vez que está confirmado para el tema del aislamiento y tratamiento especial. Una de las medidas, y es la que se está trabajando en este momento, ya tenemos aproximadamente de la OMS, están llegando aproximadamente de 15.000 a 20.000 eh, pruebas y eh, reactivos para el tema de los test. Y se han distribuido a los nueve eh, departamentos de las principales ciudades y algunas ciudades intermedias, los laboratorios, para que también los laboratorios, tanto públicos como privados, puedan realizar las pruebas que en algunos casos son las pruebas moleculares que son las más confiables y en 48 horas se puede tener el resultado. Ya se está trabajando porque llegaron en primera instancia 7000 eh, test que podían utilizarse y eso lo eh, lo envió la OMS y lo está trabajando el Ministerio de Salud. No se está descuidando ningún área de lo que viene a ser esa atención integral. Y lo que estamos teniendo cuidado también es que a nivel de provincia se tengan algunos mecanismos de control. Entonces, por eso es que se están distribuyendo este tema de laboratorios ciudades para poder centralizar en caso de que sea detectado algún sintoma, algún paciente sintomático y donde se detecte ya que está confirmado, establecer el lugar donde tiene que ser llevado específicamente. Entonces, esta estrategia que se tiene de lucha contra el coronavirus, también establece los mecanismos en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la OPS de todos lo que son los protocolos que se deben cumplir. Se está presentando un problema que en un principio no lo habíamos detectado a nivel mundial y es que en este tema del coronavirus ha entrado una inseguridad de los nacionales en cada país cuando está en el extranjero. Entonces, aquellos que emigraron para buscar mejores días eh, de trabajo, están volviendo a sus países porque consideran que en su país van a estar mejor que en cualquier otro en el tema de atención. Y hay una migración porque están volviendo los brasileños a Brasil, están volviendo los chilenos, y muchos de los bolivianos que se fueron para España, que se fueron... Para la Argentina, Chile, estamos aproximadamente con 435 personas que ya no ya no tienen el trabajo en Chile y se están volviendo a su país. Lógicamente, lo, uno tiende a volver a, a su país, donde tiene todos los derechos y es obligación también del gobierno nacional el atenderlo. Se han hecho campamentos porque eso sí nos agarró un poco al descuido, no pensamos, que se comiencen a juntar, primero eran 100, después subieron a 200 y ahora estamos en 433. Entonces, el gobierno, y en esto ha hecho el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno un trabajo excepcional, porque también hay que cuidar en este momento y lo que se están siguiendo son los protocolos de entrada al país. Tenemos también solicitudes de, de, de muchos lugares, tuvimos que hacer un vuelo de Lima Trayendo también a, a, a con nacionales que estaban queriendo regresar y también hay requerimientos de eh, Europa para la llegada a, a Bolivia. Entonces todo el mundo tiene el derecho, pero se están siguiendo ciertos protocolos porque somos de los países que menor cantidad de eh, casos comprobados tenemos. No decimos que ha sido una maravilla, pero también la curva puede en cualquier momento también dispararse, Dios quiera que no pero está dentro de las posibilidades y eso es lo que estamos preparando para que tengan respiradores, tengamos todos los equipos para poder atender estos casos en caso que se presente. Ministro José Luis Parada, ¿cómo manejar eh, esta, esta situación en la que hay dos grandes áreas de mucha preocupación? Una, la inmediata, el derecho a la salud, la urgencia, de eh, evitar que el virus se propague de manera muy rápida, com como han estado hablando, evitar que colapse el, el sistema sanitario. Y a la vez, eso pues, obliga a la, par a la paralización de la mayor parte del aparato productivo, de las fuerzas laborales, etcétera, ¿no? Y a la vez, cómo resolver los problemas económicos que se pueden agravar en este periodo precisamente por eso, por la paralización de las actividades. El presidente de CAINCO ha sido muy claro la semana pasada exponiendo las preocupaciones del sector. He leído también las declaraciones de la Cámara Nacional de Industria sobre los problemas que están pasando, 30.000 de las 35.000 industrias inscritas en Fundempresa esto hablando desde de lo grande, digamos, no, pero a la vez el problema es, económico ya eh, familiar, sobre todo de la familia, de menores recursos, de la gente que vive del día a día y que en este momento no solamente ya no tienen alimentos, sino que tampoco tienen plata para comprar nada. A ver... Eh... Está a nivel mundial y también eh, estamos trabajando con un equipo económico, yo diría que a marcha forzada, porque nos agarra de pronto. Nadie pensó que este tema del coronavirus tengamos que llegar, por ejemplo, a una emergencia sanitaria nacional que eh, tenga que estar paralizado casi un mes el aparato productivo. ¿Cuál es el concepto desde el punto de vista económico? Lo de salud se está trabajando a marcha forzada, eh, hay una, hay presupuestos, se están haciendo todas las compras, no se está escatimando esfuerzos para que los bolivianos tengan todo el tema de equipamiento, dónde va a llegar, por, de acuerdo a los protocolos internacionales, el tema de salud están garantizados todos los recursos, también estamos teniendo parte de cooperación de la de, de otros países, por ejemplo está Italia con 20 millones para todo lo que es el tema de salud, de dólares, y lógicamente esta primera parte de salud yo diría que estamos por el momento cubriendo de acuerdo a los casos que se han tenido. Hay muchos de los casos, hay unos dos o tres o cuatro casos eh, que importamos que están en este momento y ya se curaron, entonces... Y también se está haciendo un seguimiento a todo lo que en este momento viene a ser un, un contagio que hay. Lo que estamos tratando de evitar con esta cuarentena es que se vuelva comunitario. El tema de salud, siempre las posibilidades, y no se está escatimando esfuerzo, yo diría que se lo tiene controlado. Esperemos que no tengamos esos disparones que se han dado, por ejemplo, en otros países, como se en Italia, en España, en el mismo Ecuador, estamos viendo imágenes que son realmente desgarradoras y en el tema económico lo que hemos tratado en lo posible es primero con las medidas económicas que hemos tomado universalizar el beneficio en este momento con las medidas que hemos tomado estamos llegando a 10 millones de personas y también de hogares por ejemplo la canasta familiar que hemos empezado a pagar el viernes hemos eh, priorizado el tema de los adultos mayores porque es el grupo más vulnerable y lo que no queremos es que salgan de sus domicilios a cobrar y moverse en áreas donde sea de, de mucha masificación de personas entonces se ha buscado un mecanismo en el cual hemos juntado todos los sistemas desde el CEGIP de identificación y también el pago de la renta de dignidad donde la gestora ha hecho un trabajo excepcional porque ya había el sistema para pagar directamente en lo que corresponde a las cuentas. Por lo tanto, ese sistema que lo tuvimos que trabajar a marcha forzada, el día viernes, el día de ayer, hemos pagado aproximadamente un poco más de 100.000 mil personas, tanto de la renta dignidad como de la canasta familiar, porque al centralizar todos los y pasárselo al sistema financiero si a una, a una persona adulta mayor se le debe dos meses de renta dignidad que por X o Z razón no cobró, el sistema salta y dice, se le debe dos y también aquí tiene su canasta familiar puede cobrar los tres y si es días después de vencido el cumpleaños puede cobrar los cuatro entonces, de esta manera postergamos el pago de, de lo que es el, el bono a las madres gestantes del bono Juan Azurdo y el tema de discapacidad, porque hay que trabajarlo con los municipios. Y queríamos darle ese alivio a las personas adultos mayores para que puedan cobrar todo lo que es renta dignidad. También pagan jubilados, pero ya hemos pagado casi 100 mil personas el viernes. Hay que tener paciencia pedirle a la gente que tenga paciencia Pero aquí beneficiamos más de un millón de mil beneficiarios que tenemos entre estos tres grupos vulnerables. Luego, el bono familia, que también son bolivianos 500 millones, eh, 500 bolivianos, Esto vamos a estar en un promedio de una inversión de 800 millones de bolivianos, esto para 1.500 alumnos del ciclo inicial y primario de colegios fiscales y colegios de convenio. Entonces, de esta manera, si un otro taxista, si un taxista tiene uno, dos o tres hijos, bueno, recibirá 500 mil, eh, 1.500 bolivianos, o sea, 500 por cada hijo. No es que es 500 por cada por familia, sino si tiene tres hijos o si tiene cuatro en esa edad, seguramente, seguro que va a recibir los 2.000 bolivianos. Esta es una manera de universalizar, porque aquí también... No importa si paga impuestos o no paga impuestos, simplemente que tenga un hijo en el colegio y ese pago se va a hacer directamente a cuenta. Vamos a tratar, porque la instrucción de la presidenta es cero corrupción y estamos consiguiendo. La canasta familiar va directamente de la plata del tesoro al banco y del banco directamente al beneficiario final. No se maneja nada por el momento en efectivo. Si en algún momento, en alguna provincia, en algún lugar alejado del país, no están recibiendo ese pago por alguna razón, aunque se está abriendo nuevas agencias a partir de lunes para evitar estos, este congestionamiento que tenemos, porque este congestionamiento Magui, también viene porque estamos pagando sueldos y salarios. Entonces, de acuerdo a la programación que está hace 10 años, si no la quisimos cambiar ni postergar para no crear... Eh, susceptibilidades en las personas entonces se está siguiendo por eso es que tenemos un recargo hasta el 10 muy grande en el sistema financiero y ya se están tomando las medidas eh, correctivas ya están entrando varios bancos privados con varias agencias a partir del lunes y esperemos que se vaya a normalizar este bono de familia ya lo trabajamos con el Ministerio de Educación ya tenemos los listados entonces ahora se va a determinar si tienen las cuentas porque no se va a manejar nada en efectivo, va directamente por el sistema financiero. Y también hemos universalizado en el pago de agua, luz y gas durante tres meses. Ya la factura de marzo, ya las personas no la pagan. De 1 a 120 bolivianos de consumo, que es el 77% de la calificación de domiciliaria, Estamos hablando de 2 millones de hogares que se le va a pagar el 100%. De 121 a bolivianos a 300 el consumo el, es el 50% y así va bajando. Y adelante que es el 20% de arriba de 1.000 el consumo se le está pagando 20%. Pero el 77%, 2 millones de hogares no tienen que pagar absolutamente nada en el tema de luz y el 50% del agua potable es lo mismo en el tema de gas. Y el otro aspecto para llegar a la pequeña, mediana industria, grande, eh, gran, gran empresa y mediana empresa es el alivio crediticio del de no pago de capital e intereses durante tres meses. A partir de marzo, no hay castigos de ningún tipo, así que no hay que preocuparse a, a si no va a ser calificaciones negativas, si un, si un cliente no le ha pagado al banco, está dada toda la reglamentación para que no se tenga problemas. Entonces, es el... eso beneficia a más de un millón de personas, o sea, entre empresas, eh, créditos pequeños. Solamente un dato del Banco Unión... Tiene de 60.000 a 80.000 pequeños prestatarios y se ha hecho automáticamente la, la reprogramación. Y aquí hay que reconocer el trabajo que ha hecho Asoban, ha hecho ya la reprogramación hasta junio. Banco Nacional, el BCP el, el Banco Ganadero, todos han traspasado, han reprogramado hasta junio todo lo que son las deudas, lo cual le da liquidez a las empresas. Pero, igual, se están analizando todas las observaciones que tiene CAINCO, todas las observaciones que tiene la Cámara Nacional de Comercio, también eh, la Cámara de Industria, que son una de las más afectadas en este momento. Entonces, se sigue trabajando. Y también en el tema impositivo se ha postergado el pago de lo que es el impuesto a las utilidades, que es uno de los impuestos más alto y de mayor liquidez, que mayor liquidez le saca a las empresas. Ministro, parada. Tema... <ríe> sí, eh, Sobre este tema de eh, la, la prórroga por tres meses del pago de los créditos, el tema impositivo también, había una observación puntual que me reiteró en dos oportunidades el presidente de Caínco, Fernando Hurtado, en sentido de que aparentemente tres meses es un buen periodo, ¿no? Pero él dice que es poco si consideramos, estamos en abril, mayo eh, se terminaría, marzo, abril y mayo se terminaría la prórroga. Es muy posible que la cuarentena se amplíe, por lo que me ha dicho el doctor Oscar Urenda. Eh, el sector productivo ya venía con problemas, no solo por el paro de 21 días del año pasado, sino por este tema de que la economía desde 2015 no ha estado... este eh, tan bien parada, por decirlo así, como antes de 2015. O sea, hay una acumulación de problemas económicos para las empresas y él dice, con esta cuarentena, con todo lo que estamos pasando, no es que acaba la cuarentena y al día siguiente va a volver toda la normalidad. Va a costar que todo el aparato productivo, todos los actores de la economía, la fuerza este, económica, comiencen a ponerse otra vez en buen ritmo. ¿Hay alguna posibilidad de que se revise eh, esta prórroga de tres meses, de que se amplíe, de que se consideren eh, este, medidas alternativas? Estoy pensando ahorita en lo que ha hecho el presidente del de Salvador, que eh, también hizo una prórroga, pero eh, ha dispuesto que se prorratee lo que vaya acumulándose de deuda a lo largo del periodo en que están contratados los créditos, o sea, de dos años, de cinco, de veinte, digamos, ¿no? Eh, Magui, tenemos todo el equipo económico, por instrucciones de la presidenta, revisando todas las medidas. Si usted se fija, la reacción que ha tenido el gobierno para poder trabajar, son más o menos unos 1.800 millones de bolivianos, que posiblemente es un monto grande entre comillas, pero puede ser que por el, el cálculo a beneficiarios pueda ser en menor proporción. Pero son más de 1.800 millones y podemos estar llegando a unos 2.000 millones en estas primeras medidas que estamos tomando. Entonces, bajo este aspecto, esta es la primera, diría, batería de medidas que hemos tenido que tomar a la carrera y muy bien pensadas porque Primero, tenemos que llegar a los más necesitados y con estas políticas sí estamos llegando a 10, a 10 millones de personas sin dejar, sin descuidar también, por ejemplo, lo que es en el tema impositivo a los profesionales independientes, consultores, que antes no podían descargar, por ejemplo, el tema de, su, de, de sus facturas de salud, de educación y alimentación que pagaban por sus hijos. Entonces, se les está dando también un alivio en ese sentido y tenemos en, el en, en la Asamblea un perdonazo con el cual también se pueden habilitar eh, y, y sobre todo habilitar y comenzar a funcionar otra vez varias de las empresas. O sea, se han considerado varias medidas que es en un lapso de mes y medio que las hemos trabajado. Entonces... En esto la presidenta siempre está pendiente, reuniones permanentes, hace seguimiento, y creo que hay mucha ejecutividad cuando comenzamos a ver estas medidas que se han tenido que tomar en un lapso de mes y medio. Seguimos analizando y viendo las perspectivas también. Estamos viendo con organismos internacionales cuáles son los recursos que hay. Generalmente con organismos inter internacionales son créditos que ya se los están gestionando porque hay fondos que se han ido generando en los distintos organismos y estamos recibiendo, yo creo que a partir de la próxima semana, eh, nos vamos a comenzar a reunir, estamos recibiendo las propuestas para buscar las mejores soluciones que se den. Un aspecto que hay que tener en cuenta, vamos a revisar los tiempos porque esta primera emergencia sanitaria nacional va hasta el 14-15 de abril. Por lo tanto, lo que queremos es apoyar en lo que usted plantea, apoyar con recursos, con liquidez, a todas esas familias que en este momento están sufriendo. Y efectivamente, hay ciertos sectores que están reclamando porque no les llega. También los vamos a ir, vamos a ir analizando, porque hay el tema, por ejemplo, de los que alquilan viviendas. ese es un tema que ya se lo está revisando y conforme vamos avanzando, y conforme tengamos los recursos lógicamente vamos a ir nosotros tomando nuevas medidas, cosa que todo este sacrificio que está teniendo el pueblo boliviano con el tema de apoyar la emergencia sanitaria nacional determinada por la presidenta Yanine Áñez, también sean un poco compensadas en parte por un trabajo de mejorar el tema de liquidez de todas las empresas y lo básico es que la cadena productiva no se rompa en el país, sobre todo de alimentos y de abastecimiento. Hasta este momento no ha habido problemas, tenemos un abastecimiento casi normal, lógicamente con el tema de, de logística a veces puede fallar algunas cosas, pero se está manteniendo. Y ese es también el esfuerzo del sector privado que tenemos que darle las facilidades para que esa cadena productiva, sobre todo de alimentos y servicios de salud, fundamentalmente, no disminuyan de ninguna manera. Por lo tanto, no está cerrado nada, Magui, se están viendo distintas alternativas. Y yo creo que, por ejemplo, en este momento ya estamos evaluando cuál ha sido el impacto de ayer con, el, con este tema de pago de los bonos. Nos reconforta saber que han sido 100 mil pagos, Quiere decir que si nos ordenamos de acuerdo al día del carnet o al día de salida, no vamos a tener problemas. Lastimosamente, a veces los, las personas eh, a, a, adultas mayores no tienen la paciencia, llegan y dicen que hay que atenderla, y eso también se ha ido considerando en los bancos. Pero vamos a seguir atendiendo, vamos a, ten, a seguir atendiendo los reclamos de los distintos sectores, porque definitivamente, Maggie. Esto agarró totalmente descuidada a todos los gobiernos del mundo, porque nadie pensó que el coronavirus llegue al nivel de destrucción del aparato productivo y cortar las cadenas productivas a nivel mundial y también en el caso nuestro lo que se ha tratado es de mantenerlas y lo que vamos a hacer es seguir manteniendo esta cadena productiva, el abastecimiento de los alimentos y lógicamente si se están presentando problemas en las distintas empresas es obligación del Estado buscar alternativas de solución. Estoy conversando con el ministro de Economía, José Luis Parada. Tengo aquí varias preguntas para usted, ministro, en Facebook, estamos transmitiendo el vivo por Facebook Live también, además de estar en, en sintonía. Eh, 100.9 Leni Casanovas me pide que le pregunte eh, si las donaciones de dinero que están llegando desde el exterior para combatir el coronavirus eh, van a ser utilizadas para pagar los bonos que está disponiendo el gobierno y la otra pregunta de Leni es si, eh, si es necesario solicitar eh, más créditos ...siendo que eh, estamos recibiendo estas donaciones? A ver, lo que hay que dejar claramente sentado... ...hay una mala información, inclusive lo escuché al presidente de la Cámara de Diputados... ...diciendo las donaciones que llegan deberían ir a, a los sectores más desprotegidos... Si ese presidente y todos los eh, asambleístas del MAS hubieran por lo menos fiscalizado mínimamente al anterior gobierno, no tendríamos los problemas que tenemos en este momento. Y la, la persona eh, que pregunta se ha llevado, se está siguiendo la línea de lo que dice un presidente de la Cámara de Diputados que se supone serio. Pero yo lo veo poco serio. Las donaciones que están llegando son, por ejemplo, en el caso de la italiana. Pero todos los demás son créditos. Así que las donaciones se están registrando directamente y hay una comisión especial y hay un programa especial que es COVID-19 y todos los gastos que se están realizando se los está eh, registrando con ese código para que en cualquier momento se puedan hacer los informes los informes directamente a la población. Aquí la instrucción de la presidenta Yanine Áñez es corrupción cero. Por eso es que todos los bonos, ninguno se está pagando en efectiva como se pagaban anteriormente. En los 14 años anteriores, muchas veces, si costaba 100 el bono, había que... eran 350, por ejemplo, lo que había que pagar por el movimiento. Casi 30% ...se pagaba para llevar la plata de un lugar a otro... ...en este caso, cero corrupción y la transparencia... ...porque va del tesoro al banco y del banco al beneficiario... ...y lo mismo se está registrando en las donaciones... ...si hay una donación de Italia, tiene nombre y apellido... ...va a esta parte de salud, va, se registra como proyecto, como programa... ...no es que le están dando la plata en libre disponibilidad... ...porque tampoco ningún gobierno... De, del exterior que va a regalar plata, la va a regalar para que se la disponga libremente. Hay procedimientos, hay que tener los planes, programas y proyectos. Así que nuestra oyente que está escuchando, ¿no? que se quede tranquila, tiene un código y eso es lo que estamos nosotros registrando como gasto del COVID. Y en cualquier momento también vas a ver de, de Italia llegaron 22 millones de dólares y se ha utilizado en este programa, en este programa, en este programa, en este programa. O sea, lo que quiere la instrucción de la presidencia es transparencia total. Y eso es lo que estamos buscando. Estos mecanismos que hemos tenido que trabajar entre la gestora, el Ministerio de Economía, ASI, el Ministerio de Gobierno, con el CEGIP, también en, en lo que corresponde ahora con municipios para pagar a las personas con discapacidad y también las madres que reciben el bono Juan Azul, van directamente al banco, por eso es que queremos una transparencia y lo mismo va a suceder con las donaciones que lleguen pero la mayor parte de los recursos que están llegando son créditos de organismos internacionales que también tenemos que tener programas y proyectos viene ¿Para qué? ¿Para comprar respiradores? ¿Para qué? Para mejorar el tema de equipamiento hospitalario, contratación de personal. Entonces, todo tiene nombre y apellido. No queremos que suceda como en años anteriores, en que no se sabe dónde iba a parar seis veces más dinero, pero usted no tiene seis veces mejores hospitales, seis veces mejores salud. Lo que estamos haciendo es un uso racional de los recursos y hay que pedirle tranquilidad a la población porque con los códigos que se tienen, tienen un nombre y apellido. Las pocas donaciones que llegan y la mayor parte que vienen y que todavía no han llegado son créditos porque los distintos organismos están creando fondos, pero es todo un mecanismo y un procedimiento para poder desembolsar. No es que de inmediato está saliendo la plata, son procedimientos que hay que cumplir. Por ejemplo, un proyecto de diseño final donde va ahí, costos que eso sí, hay que trabajarlo mediante el Ministerio de Planificación, que es la contraparte de los organismos internacionales. Ministro, a propósito de eh, no corrupción, cero corrupción, Anabela Laguna tiene una preocupación. Eh, ¿Cómo se está fiscalizando el tema de precios de los equipos, insumos, eh, medios que se están adquiriendo por esta emergencia sanitaria? ¿Y eh, cuáles son las empresas privadas nacionales que están contribuyendo en la adquisición de estos equipos? A ver, lo que se ha hecho es crear una comisión especial presidida por el Ministerio de, por el Ministro de Planificación y trabajan 10 ministerios. Ahí hay que establecer claramente primero los requerimientos que hay, el tipo de equipo que tiene que haber eh, que, que se tienen que comprar las especificaciones técnicas y un poco ya habíamos empezado en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el Banco Mundial trabajar en un programa de actualización del sistema de adquisiciones que se pueda hacer también por Internet y en línea con lo cual le da una transparencia total porque están dentro de los precios internacionales acá en este caso Está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Planificación y hay una comisión que está trabajando, lo tenemos también a Mohamed eh, Mostajo, que es nuestro embajador de Ciencia y Tecnología, trabajando en todo lo que es el control de especificaciones técnicas, si es lo que hay, si es lo que necesita el país, porque si usted revisa las compras de 14 años anteriores en el tema de salud, no existe ningún control, salvo el que se hizo en la gobernación, donde hicimos un inventario en los cinco hospitales de tercer nivel, detallando el equipo, eh, detallando la serie, detallando uh, teniendo todos los datos del equipo hasta fotos, lo cual también evitó que se roben esos equipos, porque antes se perdían los equipos y terminaban en cualquier lado. Ahora tener el registro, por ejemplo, que se perdió un, un equipo de un laboratorio, de inmediato se puso la denuncia con el número de serie y ya se acabó. Nadie lo compró porque estaba la denuncia con todo. Entonces, con mayor razón ahora, esta comisión tiene equipos especializados y Naciones Unidas está administrando estas compras. No las estamos haciendo directamente con el gobierno. Está Naciones Unidas... Está la OMS también como observador en todo esto que es la compra de equipos. No está solo el gobierno, en esta comisión participan también Naciones Unidas, está la Organización Mundial de la Salud, en este caso la OPS, y hay una total transparencia. Con eso queremos evitar los negocios que siempre se han dado en salud y no queremos de ninguna manera que un boliviano vaya a... El tema de corrupción bajo ningún concepto, porque aquí aparecen los intermediarios de todo tipo, ofreciendo de todo, y eso es lo que se está controlando también. Y las compras están haciendo usted, seguimiento o Naciones Unidas, el Ministerio de Salud, con el tema de los especialistas que tienen en la fijación de los términos de referencia, para evitar también las compras truchas que usted, si realiza 14 años anteriores, va a tener infinidad. Esos casos que se compraron equipos que no sirvieron para nada. Licenciado José Luis Parada, Ministro de Economía. Silvia Fabiola Quevedo Silvetti me pide que le pregunte lo siguiente. Eh, para mejorar el comercio electrónico, que ahorita puede ser, eh, puede disparar, digamos, hay una ventana de oportunidades para todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Si para mejorar este comercio el gobierno ha previsto o puede prever eliminar el ITF? Eh, por el momento eh, no hemos visto conveniente el tema del ITF porque creo que hay otras medidas mayores que en este momento hay que considerar. No queremos eh, medidas que distorsionen el tema efectivamente el impuesto a las a, a la transferen la transferencias. Eh, es, un, es un impuesto que no es muy alto, pero por el momento no está perjudicando. Lo que sí hemos hecho, para tranquilidad de, de nuestra oyente, es que estamos trabajando en lo que es mejorar el tema de comercio electrónico. Básicamente con el Banco Mundial hay todo un sistema que solamente en Bolivia es el único que no está funcionando, porque funciona en Perú, funciona en Ecuador, Funciona en todos lados, menos en Bolivia, porque no le interesaba al anterior gobierno ni siquiera abrir el tema de la del comercio electrónico, sobre todo también en los sistemas de adquisición. Lo que sí hemos hecho en el tema impositivo es liberar del gas a todo lo que es equipos médicos y todo lo que se refiere a la parte médica. Ya está, la aduana no está cobrando y esto está liberado, lo que nos va a dar también la posibilidad de tener... Eh, equipos eh, a menor costo y lógicamente para poder eh, equipar todos nuestros hospitales. Ministro, tengo una pregunta de un vecino de la zona del Casco Viejo, dice el próximo viernes es Viernes Santo, técnicamente feriado, aunque ahora parece feriado todos los días, no? Eh, en feriado los bancos no abren, ¿habrá una excepción para poder ir al banco ese Viernes Santo? ¿Van a atender los bancos? Eh, eso lo vamos a evaluar entre lunes y martes. Eh, ya estamos viendo si aumentamos el tema del flujo y estamos viendo también, vamos a revisar tanto con ASI y Afoban el tema del, del feriado. Eso lo tendremos que determinar máximo entre lunes y martes y pasaremos el comunicado. Personalmente creo que hay que tener una claridad sobre eso, algún marco legal, que también lo vamos a ver con el Ministerio de Trabajo, como una consulta directa que tengamos que hacer para evitar problemas posteriores. Y la última, ministro José Luis Parada, lo persigue la sombra del pacto fiscal, le cuento Pablo Ayala, me pide que le pregunte cuándo se va a ver el tema del pacto fiscal un tema que usted reclamaba muchísimo al anterior gobierno. A ver, ya en este momento, eh, Maggie, y gracias por la pregunta y gracias por la pregunta a Pablo, creo que el pacto fiscal ya se queda chico con relación al problema que tenemos del coronavirus. Aquí tenemos que entrar a un gran acuerdo nacional. Este gran acuerdo nacional implica revisar ...todo lo que se refiere al modelo económico... ...porque a nivel mundial... ...estamos viendo nosotros... ...que un virus ha cambiado... ...todo el sentido de la economía... ...el golpe que se da a la economía... ...es muy grande... ...se necesitan muchos recursos... ...para la recuperación... ...y mucho ingenio... ...para buscar alternativas de desarrollo... ...dado que se han caído... ...el precio de materias primas... ...ya desde el 2015... ...ya vimos que el gobierno anterior no tomó ninguna previsión ante la caída de materias primas porque pensaba que cualquier momento se recuperaba. Entonces, yo creo que hay que buscar de aquí en adelante un gran acuerdo nacional en que una parte viene a ser el pacto fiscal donde estén en las entidades autónomas porque se han caído 80% los ingresos, tanto... ...de hidrocarburos en más de 370 instituciones... ...entre gobernaciones, universidades, municipios... ...y no hay en este momento una alternativa de cubrir esos ingresos... ...porque no se tomaron las previsiones tampoco... ...como para que cuando toque esta bajada de precios... ...tengamos por lo menos un fondo de reactivación... ...o un ahorro que se haya tenido... ...al contrario fue con un despilfarro de recursos... Y esto vamos más allá a un gran acuerdo nacional y el pacto fiscal lógicamente va a tener que ser parte de este acuerdo nacional porque va a implicar inclusive revisar el tema de los códigos tributarios y muchas políticas que ya recomiendan a nivel internacional que vienen a ser parte de, de lo que es políticas de desarrollo, de inversión, prioridades que se están tomando ya en este momento a nivel de Europa, de Asia y también de Estados Unidos, donde hay un cambio fundamental y en este momento, para darle solamente un ejemplo, Estados Unidos está decidiendo en que larga la parte económica independiente del coronavirus porque consideran ellos que en este momento han pasado de 350.000 desempleados a tener aproximadamente 6 millones de desempleados entonces, horas. ahí o se muere de hambre, por decir un extremo, o se muere por el coronavirus, entonces el drama en este momento para los gobiernos después de estos tres meses de descalabro general y que no estábamos preparados a pesar que se suponía que habían países desarrollados, superdesarrollados que podían manejar situaciones de catástrofe, estamos viendo que no es así, entonces cada país de acuerdo a su política soberana de decisión con consulta con el pueblo tendrá que decidir cuál es el mejor camino. Y aquí en Bolivia también ya se acabó un modelo de despilfarro. Lastimosamente, los precios altos de materias primas no van a volver y hay que buscar nuevas alternativas. Les cuento que tengo una lista larguísima de preguntas, no me va a dar tiempo para planteárselas todo el ministro. Se las voy a mandar este por WhatsApp. Ojalá que tenga un tiempito. Yo sé que anda súper ocupado. Pero este hay una que nos han hecho ahorita por teléfono. Dice, ¿será que pueden hacer un cronograma de pago y que sean tres días para el bono de jubilado, tres para canasta familiar y tres para otros? beneficiario. Y alguien me decía, eh, los que no tenemos ningún beneficio eh, con bonos, pero aportamos a, a las AFP, ¿vamos a tener la posibilidad de tener algún tipo de, de crédito, de ayuda, eh, recurriendo a nuestros aportes a las AFP? A ver, eh, lo primero que para quien no tienen algún beneficio, se están viendo cuáles son los sectores que efectivamente no tienen beneficio. En el tema de los pagos de las AFP ya estamos trabajando para ver el tema de un manejo de postergación de algunos pagos. Eh, vamos a ver seguramente entre lunes, y martes, eh, vamos a tener algunas alternativas o posiblemente tal vez mañana tenemos una reunión para ver este este asunto porque este es un reclamo que han tenido varias empresas que el tema de lo mismo que el tema de salarios que tienen que pagar aunque algunas con la, con la liquidez que les estamos dando con la postergación de créditos puede tener, pero hay otras que sí van a tener problemas por lo tanto estamos buscando los mecanismos para que aquellas empresas que pueden estar en algún problema puedan solucionar el tema de las AFP también se está revisando porque ya han habido algunos antecedentes en años anteriores, el último, si no me equivoco, fue el 2004, también con el tema de vivienda. Se están revisando estas posibilidades y creo que en el transcurso de la semana podemos estar viendo eh, algunas alternativas. Todavía no oficial, pero se están analizando todas las posibilidades. Sobre el tema de sueldos, salarios, liquidez, le cuento que tengo muchísimas preguntas. Alguien ha llegado a consultar si el gobierno va a cubrir los sueldos que las empresas no van a poder pagar eh, a trabajadores porque no han ido a trabajar y las empresas no han funcionado. Como esas tengo varias, pero eh, me comprometo a pasárselas por WhatsApp, ministro. Ojalá que me las pueda responder sin plazo. Que chica! Todavía estoy siendo buena con usted, ¿Ah? Para que, amigosa, pueda, para que yo pueda, para que yo pueda compartirle a, a la gente que ha tenido además la, este digo yo, el, que ha tenido el buen gesto de acompañarnos en esta entrevista a través de Facebook. No, Maggie yo, yo te agradezco, agradezco a todos los, eh, todos los compatriotas que están compartiendo. Tenemos que Pedirle eh, confianza, fíjense ustedes que hasta el momento, a pesar de todos los problemas que hay, es el país que de una o de otra manera está solucionando con todas las limitaciones. No voy a decir que lo estamos haciendo súper bien ni nada, pero dentro de toda esta pandemia y sobre todo este, este desastre que ha creado el coronavirus, que nadie pensó que llegue a estos niveles. Que se tengan la confianza, la instrucción de la Presidenta Yanine Áñez está permanentemente ella con una... Y además maneja también muy bien el tema del WhatsApp y de llamadas, que está en todo, a veces a cualquier hora, a veces 6 de la mañana llama para preguntar alguna cosa, estar encima. Entonces se está trabajando 24 horas, lo que se demuestra porque es Magui, para todos los compatriotas de noviembre... Salimos de un problema bastante complicado, inclusive la liquidez de los bancos, la hemos en este momento casi triplicado, quiere decir que hay la confianza y hay que seguir pensando en que vamos a solucionar la mayor parte de los problemas, es muy complicado, no digo que va a ser de la noche a la mañana, y nuevamente agradecer a todos por el sacrificio que se está teniendo y definitivamente el gobierno nacional está trabajando para buscar soluciones de una u otra manera ingeniosas, alternativas, como estas seis o siete medidas que las hemos tenido que trabajar en menos de 30 días y realmente agradecer a todo el gobierno, ministros, el equipo económico, que lo que estamos haciendo ahora es que le llegue a la población, que no se quede. Por eso empezamos a pagar el viernes el tema de la canasta familiar a los más desprotegidos y así vamos a ir avanzando para ir cubriendo y sobre todo paliando en parte todo el sacrificio que está haciendo el pueblo boliviano, pero es en defensa de la vida. Ministro de Economía José Luis Parada, le agradezco muchísimo por todo este tiempo que nos ha dado este sábado. Como siempre, ahora usted es ministro, cuando estaba antes aquí en la gobernación, nos queda corto el tiempo para poder... Este, dar abasto a, la, a las consultas que tenemos, yo me comprometo con la gente que ha mandado preguntas por Facebook y que no se las he podido hacer aquí al vivo al ministro, me comprometo a pasárselas por Whatsapp, yo sé que usted, eh, ministro las va a leer y me las va a responder para que yo pueda compartirlas con la gente que, que ha estado siguiéndolo en esta entrevista no, Maggie, a usted siempre las gracias, eh, a, todo tu, a toda tu audiencia, gracias por escucharnos. Esta es la manera, creo, que podemos ir solucionando los problemas. Muchas veces se nos van algunas cosas, pero llegando de esta tu audiencia, que vemos que son los que viven también el día a día y tienen los problemas ahí encima, es bueno que los conozcamos. Y Maggie, más bien yo te agradezco esta oportunidad que me das, ...para poder conocer también toda la población... ...y creo que hay que agradecer a los medios de comunicación... ...y sobre todo yo en lo personal agradecerte... ...porque fuiste la única que confió mucho tiempo en lo que yo decía... ...hay problemas, hay despilfarros, ...pero nadie nos creyó... ...bueno, ahora eso queda atrás... ...y de aquí hay que buscar soluciones para adelante... ...y creo que tenemos una presidenta... ...que nos está dando toda la libertad para trabajar en el tema económico... No tenemos presiones de ningún tipo, salvo. Ministro, le cuento que se cortó y pensé que se me había acabado el crédito. Solamente para que se despida, por favor, porque se interrumpió cuando usted estaba en sus palabras finales. Eh, no, Maggie, simplemente agradecerte porque estos espacios nos permiten estar en contacto directo. Esa es una instrucción de la presidenta, de que no nos quedemos aislados como se hace generalmente que los grupos de trabajo, de los gobiernos a veces no están en contacto con la población. Yo creo que tu programa, llegamos a una audiencia de, de diferentes niveles, de diferentes espacios, que nos permite ir aclarando varias cosas, eso me ayuda también a recibir todo, todas las observaciones, porque no hay nada perfecto, creo que hay que ir perfeccionando. Y peor en una situación que nadie se le esperó a nivel mundial, peor a nivel nacional, de tener un, tener un desastre como el coronavirus. Gracias Maggie a vos, a tu audiencia y estamos disponibles, recibo por el WhatsApp y de la misma manera les vamos a ir contestando Perfecto, mi compromiso para toda la gente que nos ha mandado preguntas, eh, voy a enviárselas eh, hoy al ministro y a medida que me las vaya respondiendo yo se las voy a compartir eh, aquí al pie de, eh, de los comentarios y preguntas que ustedes han compartido con nosotros ...durante la entrevista al Ministro de Economía José Luis Parada...